Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís y toda la región, todas las personas que nos sintonizan tempranito, hoy martes 10 de septiembre. Inmediatamente saludo a mis compañeros, buenos días, Fran. Buenos días, Carolina. Julio. Julio. Buenos, día, buenos, buenos días, Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Gracias a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. A todas aquellas personas que nos ven a diario y que nos reportan su sintonía y que les gusta el programa de mañana, nuestro agradecimiento. Recuérdense que a través del Canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo cumpliendo sus 25 años. ¡Qué bueno! Estamos en el mes de la celebración de, de aniversario de Telenor. Así es. Septiembre. Gracias a Telenor que nos permite llegar hasta a cada uno de ustedes. Y gracias también porque siempre son fieles con nosotros. Telenor Canal 10 que nos une con todas las provincias del noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41 que nos abraza con la vega, la ciudad olímpica.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 con el informe del tiempo, que de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET nos dice que para el día de hoy seguirán campos nubosos arrastrados por una eh, vaguada que se encuentra en diferentes niveles de la tropósfera, afectando la parte norte, noreste, cordillera de los Haitises y cordillera central. Estas condiciones Van a favorecer para que se produzcan algunos aguaceros locales, a veces con tronadas y relámpagos y fuertes ráfagas de viento. Alerta para Santiago, Monseñor Noel, La Vega y San Juan. Ya en el día de ayer, en San Juan, en la Mata de Farfán, un río se desbordó que tenía añales, que no tenía agua y afectó varias viviendas y una escuela rural de esta zona. La temperatura bastante calurosa, por favor, ingerir mucho líquidos, vestir ropa ligeras, colores claros, y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Onamérica. Muchísimas gracias, gracias Fulvio. Fulvio. Mucho calor, entonces, tendremos. Entonces... Carolina Sí, sí la calor. Eh, pero se sintió un poco fresca la noche. Ah, la sí. madrugada. fue la lluvia de la, de la tarde. De la tarde. Eso ayudó sí, bastante. Sí, sí, sí. Inmediatamente bajó, bajó como 5 grados la temperatura. Y me comentan que en Santo Domingo en las carreteras era un torrencial de agua. Sí. Bueno, que... entonces eh, ya planificar de esta forma nuestro día, y tener en cuenta las personas que viven en lugares bajos, cercano a cañadas, ríos mm. y zona de, de pronóstico de constante vigilancia. Así mismo es. Entonces, ¿tenemos en la mañana de hoy Carolina? Sí, tenemos eh, como tema inicial de este espacio un sondeo. Nosotros vamos a escuchar eh, qué opina la gente, por quién sería su voto si las elecciones... Fueran en el día de hoy. Esta, este sondeo realizado a diferentes televidentes y eh, ciudadanos de puntos de la ciudad para saber qué opinan al respecto. Vamos a escuchar, un a un ver cómo anda ahí. esto. Sí. ¿Quién usted votaría? ¿Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Abinadel? ¿Por cuál de los tres? Por Luis Abinadel. Por no, ninguno. ninguno. Eh, Estoy indeciso, pero sí voy a votar pero por un cambio por Leonel Luis Abinader González Castillo yo voto ahora mismo? por Luis Abinader por Luis Abinader no voto no voto tampoco por Pérez no. por ninguno por ninguno ay mi amor esto si está duro porque hay que sacarlo de ahí por ninguno si las sedaciones fueran por quién votaría yo votaría por presidente Luis Vignadell Leonel Leonel Fernández Bueno, no, no sé decirle porque yo no creo a ninguno en Por Leonel Fernández Por ninguno Por Leonel Fernández Por Leonel Fernández, Leónel Fernández. Por Leonel Fernández Leonel Fernández. Fernández. Por ninguno Por ninguno. Gonzalo. Gonzalo Castillo Bueno, no sé todavía Está indecisa? Sí Por Leonel Fernández No tengo audición Por Leonel Leonel no, no. Ninguno de estos tantos ladrones Estos ladrones que se vayan Para que vengan otros más ladrones eh, Luis Abinader. Luis Abinader Bueno, votaría por Leonel Fernández, Fernández. Luis, Luis, Luis Luis Abinader Exactamente Todavía no tengo la decisión Luis Abinader Luis Abinader, Luis Abinader. Bueno, ahora mismo Yo votaría por Por Abinader Fernández Bueno, si yo fuera Morado Votaría por Gonzalo Gonzalo Castillo Luis Abinader por Luis Abinader no. El PRM. ¿Quién es? Eh, Luis. ¿Quién votaría? Yo ahora mismo no eh. Luis Abinader. ¿Por quién votaría? Gonzalo Castillo 10 veces. ¿Quiénes si fueran hoy? ¿Por quién votaría? Luis Abinader. Yo no participo por eso. ¿Usted votaría? Por pues Rafi Trujillo. Uh -huh. Yo no voto. Yo siempre he votado en ¿Por qué? ¿Leonel o, da o Gonzalo? Eh, eh, eh, Daniel. Danilo. Bueno, yo no vivo de política. Yo. Por, por el señor. ¿Votaría? Eh, pues Satanás Satanás Bueno, si fuese Danilo, votaría por Danilo Pero como es Gonzalo, pues Gonzalo como Castillo Diversas las opiniones de los ciudadanos Hay que destacar que una cantidad importante de ellos De este breve sondeo eh, Se identificaron por Luis Abinader en la mayoría Me parece que tú estabas tomando el dato 18 Y por Leonel Fernández Ah, no, los dos. No, no lo eh, Francis, 10 no a favor, no, él lo dijo. Diez, diez, diez a diez. favor de Leonel Fernández y Luis No, Aguinaldo. no tomé otro, no tomé y a Gonzalo. Gonzalo, unas tres personas dijeron, cuatro, vamos a decir. También hay una cantidad de esas personas que se le hizo el sondeo. Cuatro o cinco dicen que no votarían o que no viven de la política. Hay, y que hay tienen un señor ahí aburrido que vota por Satanás. Por Satanás. Eh, <coughs> o sea, ahí se ve cierta recepción de, de algunos ciudadanos o resistencia eh, de, de hacer el voto el día de las elecciones. Ante todo esto tenemos que, aunque como siempre decimos, no es algo científico, pero si de alguna manera tú mides así... Eh, que Luis Abinadero, el PRM, está.? ¿En por esa encima. zona donde se mantuvo el sondeo? Creo que me parece que fueron diferentes puntos, porque vimos zona del Parque Duarte, también eso, vimos otra zona escena. Eso pasa en el país entero. Eh, eso pasa en el país entero. Eso pasa sí. en el país entero. No, la, la el creo, en Luis no, el cambio sería otra cosa, pero el entiendo cambio, que, lo, que, que lo, los votos sí. y que los puntajes sí. dan por encima a Luis Abinader, aunque no sea tal vez el cambio que necesitamos 100%, pero sí la gente tiene ya cierta resistencia pronto, al PLD. Por lo pronto me, nos da la razón que la fórmula danilista ya. no es una fórmula que ha calado ni va a calar, porque nunca va a ser Danilo. Y, y eso de llegar a, pro, a posicionar en la conciencia ciudadana solamente a base de publicidad y de lo que da a una persona para que dirija los destinos de un país me resulta satisfactorio el ver que por lo menos sí tenemos actores políticos reconocidos en el ambiente electoral como Luis Abinader, Leonel Fernández y así el propio, aunque, aunque no lo quieran saber, eh, Ramfi Trujillo apareció un voto. Sí. Pero de ahí a la fórmula del ratón de, de, no. de laboratorio que se está trabajando para convertirlo en líder de una futura campaña, o de una campaña que está a meses, es una pieza de laboratorio muy aviesa pero sobre todo muy tortuosa por los disgustos que ha causado a lo interno de ese partido porque no supieron ni han dado la respuesta a la pregunta que qué fue lo que se evaluó respecto a esos siete que se estaban compitiendo entre ellos para definir un delfín que yo dije en anterioridad quienes en la historia de la humanidad han tenido reconocimiento de que puedan producir un delfín, pero que resulta que hasta en eso ha sido torpe el presidente, porque ha diseñado junto a un grupo de estrategas, una posible de no ir, un posible candidato, que él mismo todavía va, porque eso es lo peor, todavía Danilo está haciendo campaña, porque en las encuestas lo primero que exige <risa> Es que su foto y su evaluación está en un 51, dice. <risa> y que el Palacio está en un 58. Pero, pero ha bajado de, de 91 ya. Uh, Por lo menos se están poniendo a la realidad. Sí. Pero es que el Danilo nunca ha pasado del 31. Mira, Mira, en los mismos trabajos que hizo el gobierno, que mandó a hacer de las cinco famosas encuestas para elegir a al precandidato para combatir a Leonel, a Leonel. Eh, aparece, me dieron a, a, a Luis Abinader eh, en la medición que hicieron de intención de voto para el 2020 intención de voto para el 2020 ¿Sabe dónde que arriba está, está Luis Abinader abajo que está Leonel que Fernández Danilo se inclina por Leonel por, y ahí, por, por y la ahí está Benadero. la diferencia con Leonel Fernández <ríe> Qué bonito. Pero miren la diferencia con Gonzalo Castillo, en intención de voto para mayo de 2020. Esa es la intención de voto. Luis Abinader 53 sí. y Gonzalo Castillo sí, 20. no soy yo nadie. Y nosotros Ese decimos un eslogan que dice, unidos somos más, sí. con Luis Abinader el cambio que... va. Sí, sí <risa> <porque> ustedes, <risa> están, ustedes están, ustedes están aupando y se están sintiendo cómodos con, no. con la estrategia de Danilo que lo está colocando en sus encuestas porque eso es colocándolo en sus no, encuentras, los como, como el mayor, ya que sabe que Gonzalo no va a producir, ya en los próximos días, todo el país va a saber que Danilo desiste, de, esa, de, esa, de ese ratón de laboratorio, y quienes están contentitos en el fondo, es que Luis Abinader sería la, la pieza, con la que el tranque, Danilo lo que pasa, es que el odio que hay hacia Lionel no le hace ver, el daño que le está haciendo a su propio partido y a su propia línea política. Eso es como quererse auto eh, destruir pero el PRM está... El el pueblo, bueno pueblo, Hay, hay que decir que de eso se <ríe> trata. <ríe> de, hay que, que, que aprovechar el momento. El pueblo decidió eso ya. Sí. O el, el pueblo, pueblo quiere es cambio se... esta fue la encuesta de ustedes. Esta fue la de Danilo que lo coloca arriba para poder ir produciendo un cambio de que no se no vea vi, Lionel. Tú no viste el pueblo. Pero se, no se le va a salir sondeo. el tiro por la pero, o Tú o o sea, viste el pueblo. Claro, me, me parece, sí. no, pero realmente me parece. Y no creo que. Sí, pero que no. No la del sondeo. Me refiero a la de Danilo. A la que muestra Fulvio. Mira, sí. yo entiendo que eh, independientemente de la situación que se esté dando sí. a lo interno del PLD y que ciertamente afecta el puntaje de los candidatos, en este caso el mismo Leonel Fernández o del caso de Gonzalo, ah, que yo la... entiendo que no son comparables, por más que sea. Sí. Eh, una cosa no tiene que ver con la otra el historial eh, del presidente leonel fernández que no hemos estado de acuerdo con una cosa u otra eh, en su accionar eh, desde como gobernante y gonzalo que sale hace unos días y que ha sido tratado de de, de, de impulsarlo a través de o la utilización de no grandes cantidades de recursos para que la gente vea a Gonzalo en todas partes hasta cuando usted se levante o sea, independientemente de todo esto <ríe> creo que los puntajes de dice, Leonel dice y de Gonzalo uno en la radio dije, tú no sabes que me fui a cepillar y me salió Gonzalo en la pasta dental. Lo abrí. <ríe> entonces, o sea, no creo que los puntos de Leonel Fernández y Gonzalo estén ahí a la par, no, mí, hasta no. ahora no ahora bien, que se trabaje, faltan meses y que se invierta, no, un mes, lo que falta Sí, bueno, para las primarias. Me, sí, me refería sí, sí. ya a unas elecciones. Sí. Que hay que hagan desde el danilismo todo lo que sea necesario para que Gonzalo sea el de las primarias, el que gane las primarias y luego unas elecciones. Sabemos el costo que conllevaría esto porque no es, no es un líder que ha trabajado la política. Es una persona que se intenta introducir ahora en estos ambientes como candidato o precandidato. Mira, y pero en el caso de la. Liz... Quitarle principalía a Domínguez Brito, al Reinaldo, al mismo Amarante Baré, eso ha causado. Reinaldo dio una declaración esa ayer que él cerraba no, es que con va. dignidad, que él no iba a permitir que se le pisoteara su imagen o su figura política, porque él entiende esto que estamos hablando en relación a Gonzalo, los demás candidatos. Y cierro, Fulvio, y cediendo sí, la palabra. Sí. Con el tema del PRM-PLD Las diferencias eh, Marcadas, fuertes Que se vive a lo interno del PLD ciertamente pueden beneficiar a la, a la oposición, claro. ahora que no le estén aprovechando como no le están aprovechando. Eh, eh, como eh, se entiende, como tú entiendes, pero ciertamente sí. esto le suma a los puntajes, claro. y creo que Luis, Luis Abinader es un candidato que en base a toda esta situación que se vive, eh, o que se está viviendo en el PLD, el desgaste propio de ese partido, de tantos años de gobierno, hace que indiscutiblemente el PRM se coloque en una posición mayor. Claro, mira... A mí lo que más me gustó de todo este proceso de proclamación de Gonzalo es quien lo presenta. Sí. El Temístocle preso. Montaz. El preso de confianza. Pero son socios. Es que el único que se atrevía a hacer. Es que son socios de Odebrecht. ¿Verdad que sí? Son socios. Yo no lo había entendido. Sí. Entonces, <risa> <¿Y> el <Maciel? risa> en, en el Congreso se aprobaron uno y dos y tres proyectos de Odebrecht sin leerlo, en un mismo día, corriendo, entonces, no hay ningún tipo de diferencia entre uno y otros. Ahí que yo baso mi, mi, mi, mi posición. Que Leonel, que Gonzalo, que Fulano, que Prensejo. Es la misma cúpula del PLD, es la misma cúpula. Yo no establezco ningún tipo de diferencia. El pueblo decidió un cambio, es sacarlo, es sacarlo totalmente del Palacio. A un todos. Un momento. A todos. Un eh. momento. Tú sabes que me gustó algo que veo aquí de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carlos. Está claro, una familia que tiene buen humor, que hace chistes, que se ríe de propias circunstancias, una familia que supera lo que, se, lo que es la rabia y la ira, es una familia que se torna funcional. En esa familia que está dirigiendo el país, desde el discursito del presidente para decir que no iba, fue todo rabia e ira, ¿no recuerdan? Y me dicen que lo hizo Gonzalo. Y lo grabaron 15 veces. Porque se le salía demasiado la, la ira. Entonces le... yo creo que la ira ha creado en, en la política hoy día. Hoy día. La pantalla. Hoy día es, es que debemos de ser, a pesar de nuestra diferencia, Fulvio, de ser altruistas en estos procesos. Y aunque yo doy mucha credibilidad. A, la, a los medios de comunicación nosotros pertenecemos a un medio televisivo que a la vez salimos a través de otros medios a nivel nacional y a nivel internacional y que a la vez salimos a través de la web. Pero el diseño estratégico de este tipo de campaña de producir cambios en actitudes y conciencia como si ciertamente el ser humano se pudiera manipular al antojo del dinero, del derroche y de la gran mentira. Porque ¿quién conoce la forma de vida de Gonzalo que no sea la de haber amasado, amasado, amasado y siendo ministro recibir lo que ha recibido para esto mismo? Porque fue un, un, un receptáculo real de la de Odebrecht y que aquí en este país no pase lo que pasa en, en otros países En Perú. es decir yo llamo a la conciencia ciudadana a la conciencia social a detenerse en el camino y a afrontar con responsabilidad de que se trata de la empresa más importante que es, del, es el país, es del país de todos como la administración de un estado no se puede entregar por entusiasmo Ni porque alguien me diga Vamos a recibir esta llamadita Buenos días Buenos días, Buenos días. ¿Cómo está? Día. Qué bueno oírlo uh -huh. a ustedes tres Pero Gracias. bueno que se pongan de acuerdo a sí mismo. Uh -huh. Ese Gonzalo, sinceramente Si ese señor uh -huh. llega Nos fuñimos peor que Trujillo Pero lamentablemente no tiene Aquí no no sé no, Aquí no hay por quien votar La sociedad tiene que hacerlo Gracias, temas, gracias, siempre con nosotros, eh, dama. Pues fíjate, Fulvio y Carolina, en mis conclusiones de esta reflexión y de este sondeo, ojalá que se siga viendo puntero eh, políticos como Luis Abinader. Ojalá que se vea puntero eh, otros que entren al ruedo político para competir, pero compite, competir real, con propósito, con ideales, con principios. Y yo me pregunto, en el pasado a Margarita Cedeño de Fernández se le tildó por ese mismo grupito que aparece levantándole la mano a Danilo, a, a Gonzalo Danilo, Medina, Gonzalo Medina. Porque ella no tenía ni poseía trayectoria ni bagaje político, ni a lo interno ni a lo externo. Y qué cosa más extraña, que todavía le, le, le, habiéndose creado una plataforma donde Margarita tiene, aunque no aparezca en el escenario, un porcentaje que ojalá, ojalá Gonzalo, acercarse a Margarita. Y todo el mundo lo sabe, porque no solamente desde el ejercicio como primera dama, también como vicepresidenta en dos periodos del propio Danilo. Es decir, que ese mismo grupo objeta a Margarita, será machismo, pero también será angurria o estrategia trasnochada de ver que Margarita, que ya sí ha quemado una etapa de la vida política nacional reconocida con ideales. Hoy usted puede encontrar un artículo de Margarita. Cuando usted ha escuchado la visión de un Gonzalo, que no sea estar detrás en el trono de un gobierno por demás que no va más y que dentro de sus intenciones fue frenado por fuerzas sociales de este país y por los partidos políticos que participaron para que no se cometiera nueva vez y para que no se llevara el lastre encima de ser el único presidente de la historia republicana Que hiciera eso en más de una ocasión Y con las mismas consecuencias Yo voy a, a decir una cuña Pero no quiero que me la cobren Yo me siento bien trabajando con una gente honesta Como Luis Abinader Una gente de familia seria Pero debiera pasar sí por aquí Que por quiere el, aportar la a este país En vez de ir a buscar Aportar Porque él es de una familia rica y eso no es pecado cuando se hace trabajando honestamente así como Gonzalo está, es de un está y es multimillonario la mayoría del pueblo que quiere ese cambio encarnado con Luis Abinader este viernes lo vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís a las 4 de la tarde en el Club de los Maestros, a compartir con... Leonel le está dando bueno. <risa> le está dejando que no, vayan adelante. Nosotros, nosotros necesitamos un cambio, un cambio real. La República Dominicana debe de cambiar de rumbo Ahí están las propuestas. Estamos en las condiciones que, de, de, de probar. En que hemos estado... ¿Cómo fue? Si estamos en condiciones de Yo, probar. Pero por supuesto, claro no de probar, sí. de cambiar, no de podemos cambiar. continuar. El claro continuismo sí. no es bueno nunca. Claro Mucho que no. Mucho menos gente no, que ya y tiene. ya personas que nos han gobernado. ocho años gobernando. No, no, no. Ahí no. O sea, no, porque Danilo no va. ¿Cómo que no? Es la continuidad. No lo con no creo. Después eh, de, todo, de todo este. Es la continuidad. No lo creo. Es lo mismo. No, o sea, nosotros nunca ha sido igual. Los cambios son buenos y necesarios, y más cuando hablamos de las condiciones que nosotros tenemos, del derroche, del descaro, de la unificación de un grupo de gente por un solo interés, que cuál es permanecer en el poder y seguir haciendo, continuando haciendo sus diabluras desde el gobierno, los perremeístas nunca han estado en el poder, Luis Abinader ha estado, no, Luis Abinader, los perremeístas, porque Luis es una cosa, Hipólito, el PRD con Hipólito fue el poder, pues cojan ahí. Y Hipólito claro. está ahí. Sí, pero. Y el y, y, Luis y, Abinader y, es otra y, y, cosa. Que cruce. Economista. Que cruce el día 6. Administrador. Seis, honesto. Que, que cruce el día 6. Con propuestas buenas para este que país. Que cruce el día 6. Propuestas que pondrán. Este éxito. Propuestas eh, que pondrán este país donde debe sí, de estar. Primero hay que hay frente, luchar contra Hipólito. Frente al mundo. Hipólito será su handicap. Atendiendo la juventud con oportunidades de desarrollo y también no dejando de lado a las mujeres como lo han dejado todos estos gobiernos, sino dándoles oportunidades de igual a igual para que también se desarrolle. No, la hija de la tora ya está nombrada. No, ella dijo Ingrid que tenía Jorge, tiempo ah, Digo, que te que ella, desde, desde mucho antes de Lionel, ella tenía su botella. dijo ella. Bueno, si usted vamos. quiere tener una salud bucal hermosa, póngase en las manos. A conectar con WhatsApp y vamos a presentar esta imagen de esta dama hermosa que nos mandan para que la felicitemos Mariela Paulino en Loma de la Joya ah, Muy bien, felicidades no, Esa es la musiquita para Mariela No, yo no, no, Mariela. La, no es la musiquita fuerte no, para no. Mariela que está de cumpleaños Mira Mariela felicidades. ahí Felicidades, no, ella es sí. de la nueva escuela, flaco Loma de la Joya, felicidades para ellos. Y joya. Mario Paulino, Loma sus de padre la Joya y todos sus familiares. De para no. allá es el vive Lejos. ¿Y cuál es? Uno <risa> <risa> no sé. Wow. Felicidades. Eh, vamos a continuar, no la puso la musiquita, continuamos. No, no, se hizo resistencia. Como <risa> <Sí. él mismo. risa> eh, esta imagen, que no, esta información que nos envía William sí. Hernández, eh, y es que se estará realizando un congreso de historia local en el 12. Ok. Eh, Miren, muy bien. Yo Muchísimas quiero gracias. dar una nota luctuosa. Va, vamos a. Eh, el domingo pasado se anunció el fallecimiento en la ciudad de Nueva York de la señora Ramona Cabral, quien parte de sus hijos conocidos, nuestro querido hermano Freddy Hernández, Francisca Hernández, Julia Hernández, Rafael Hernández, ya fallecido, con más, mejor conocido como Chacho, Chacho Carhuá. Okay. la madre de Chacho y toda esa familia eran 16 esos muchachos eh, Ramona Cabral eh, estará expuesta a sus restos a partir de eh, las 10 de la mañana del martes 10 de septiembre y su eh, funeral será a las 3 de la tarde eh, con una misa a cuerpo presente. Esto será hoy a partir de las 9 de la mañana en la funeraria eh, municipal. Bueno, condolencias para toda la Nuestra familia. Nuestra condolencia a Freddy y a todos a sus hermanos por la pérdida de su madre que desde la ciudad de Nueva York llegó, eh, llegó al país hoy, creo que, o ayer en la tarde. Muy bien, de esta manera nosotros. Eh, vamos a ir a una breve pausa y retornamos con la noticia, más comentarios y más contenido para todos ustedes. Vamos a la pausa. Bien. continuamos gracias sí, por gracias. estar ahí miren señores quiero aclarar el, la nota luctuosa es que a partir de hoy martes estará expuesta en la funeraria eh, municipal y mañana a las 3 será eh, okay. su enterramiento entonces porque dice aquí yo estaba leyendo eh, será el miércoles a las 9 de la mañana a las nueve, okay. a las 9 de la mañana, eh, de mañana, hoy a partir de las 10, ahí estará expuesta, recuérdense que viene de Estados Unidos, la señora Ramona Cabral, madre de, y algunos de sus hijos, Freddy Hernández, Francisca, Julia, mm. Rafael, mejor conocido como Chacho, que también eh, falleció, era la madre de estos muchachos, unos una familia grande eh, Pasa sus restos Y condo, nuestra condolencia A nuestro hermano Freddy Hernández Y a toda su familia eh, Por el deceso de su madre Bueno, ahí está la información Tenemos ya a Vladimir Que se encuentra cerca Fulvio Ya ahí se escucha Francis y Carolina La música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal, Fulvio, hermano mío? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Fulvio? Desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir sin escucharte, Vladi. No te desespere, Fulvio, que ya voy, pero primero debo de saludar a Francis. Buenos días, hermano. Francis, ¿y qué entonces? Aquí presente, a las gracias. A las gracias. Echando Dios. el pleito. Así es, y así pidiéndole es. pidiéndole que a Dios que nos permita desarrollarlo. Carolina, Carolina Hola Carolina <risa> Hola Vladimir, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Qué bueno Carolina Mirate una de Nino Bravo ahí sí, sí, Carolina, Carolina Oh mis pensamientos Bueno, inmediatamente iniciamos con las noticias En el ámbito internacional Miren señores Fanáticos despiden al cantante Camilo Sexto en Madrid Decenas de amigos y familiares, fanáticos, despidieron ayer al cantante español Camilo VI, fallecido el fin de semana a los 72 años. Ahí vemos parte de lo que fue la multitud que arribó para darle el último adiós al astro de la canción romántica. Lo recuerdan con una sonrisa en el rostro, ¿eh? porque a Camilo VI hay que recordarlo de esa manera. Ahí está, veamos. Bueno, señores, ahí está. ¿eh? Así que paz al alma de nuestro Camilo VI Y nos comprometemos desde ya para el próximo viernes culminar todo esto con sus honores. Así que ahí está. Miren, tensión entre Venezuela y Colombia tras acusaciones mutuas. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que el gobierno colombiano buscó afectar su sistema militar de defensa, reclutando para tal fin a militares venezolanos. Escuchemos a Maduro. Adelante. Aquí están las declaraciones de Nicolás Maduro. Es ¿eh? tensa la situación entre Colombia y Venezuela, señores. Miren, ya entrando en el ámbito nacional... 17 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Ofrecen el respaldo a Gonzalo Castillo Se trata de Felucho Jiménez, ahí está Jaime David Fernández Mirabal José Ramón Fadul Eduardo Selman, Francisco Javier García Juan Temístocles Montaz Radamés Segura Cristina Lizardo Radamés Camacho Y Simón Lizardo Ramón Ventura Camejo, Julio César Valentín, Carlos Pared Pérez, Yomaira Medina y Rubén Jiménez Vichara. Estuvo ausente con excusas Euclides Gutiérrez Félix. ¡Adelante! Bueno, señores, ahí está, ¿eh? En tanto que leonelistas, escuchen esto, ¿eh? Califican de generales sin tropa. Los miembros del comité político que apoyan a Gonzalo Castillo. ¡Adelante! Señores, increíble todo lo que se ve en esta etapa en la política. Ellos mismos se están ofendiendo. Al fin y al cabo quedará uno de los dos. Quedará Lionel o quedará Gonzalo. Y entonces, generales sin tropas. Hay hombres, se están ofendiendo ¿eh? entre ellos mismos. Andrés Navarro anuncia se integra a trabajo por Gonzalo Así que él es precandidato presidencial y es ministro de educación Veamos Él representa lo nuevo en el PLD Representa la esperanza Representa la procura de la eficiencia en las instituciones del Estado Medimos cuatro variables Primero, compararnos entre nosotros mismos Luego compararnos cada uno por separado con el presidente Leonel Fernández. Escuchen el otro, ¿eh? Bueno, señores, increíble, así es nuestra política. Ya entrando entonces en el ámbito local, regional, apresan hombre acusado de intentar matar a su padre en Villarriba. Se trata de Lorenzo Infante Rosario, acusado de intentar matar a su padre. Él fue apresado, fue conducido hasta aquí, Cualter, de la Dirección Regional Noreste, y niega las acusaciones en su contra. ¡Adelante! No me acusan, porque yo no sé nada de eso. ¿Pero se dice que tú lo golpeaste? No, no yo no lo golpeé, yo lo golpeé al tío mío. ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió todo? ¿Se acuerdan? Ah, yo me movió hoy ahí, le di un ramazo. ¿Por qué viene la discusión? Vaina de bebida. ¿Cómo? Vaina de bebida. ¿Me estaba borracho? No, pero estaba ahí borracho. ¿Y Una botella. ¿Pero se dice que tú agrediste a tu padre? No, a mi padre no, nunca le ha hecho nada. No sé de eso. ¿A tu padre? No sé de eso. ¿Dónde ¿Qué problema fue pues que hubo ah. con tu padre? No sé nada de eso ya. ¿Dónde tú qué te Una guasarita. Bueno, señores. Apresan presidente de junta de vecinos en un sector Vista al Valle y supuestamente le ocupan un arma ilegal. Se trata de Julián Duarte, conocido como Pirulo. Este hombre lanza acusaciones en contra de la presidenta de juntas de vecinos, Odilín Morel. Adelante. Que yo no tenía pistola. Esas son las juntas que, que me quieren hacer daño. ¿Se quieren hacer daño? Claro. Hacer daño? la gente de Odilín Morel, la gente de Odilín Morel que me quiere hacer daño. Okay. Porque yo so, porque el pueblo me aceptó a mí como presidente y Odilín Morel no quiere perder su cargo. ¿La Ella accidente? quiere. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos de allá y ellos me quieren eh, sacar obligado. Y el pueblo fue que me puso sí. y tengo mi registro aquí. véanlo ahí. Se dice que tú andas cometiendo sí. actos ilícitos con esa pistola ilegal. Ah, porque ¿no? Odilí Morey, Morey quiere coger ese rango allá, quiere tener esa junta. ¿Entiendes? Y me, van a, me están tirando toda esa basura. ¿En contra mía. mí, por el pueblo no, porque yo soy un líder comunitario. Pero ¿Anteriormente no estás detenido? No. Pero, ¿hay algún beneficio en eso? Adiós, que Odilín Morel quiere tener control de ese sector y el pueblo no la quiere a ella. Y siempre hace una vergüenza ahora en, en el ayuntamiento. Yo estoy, yo estoy recibiendo allá del ayuntamiento la obra participativa de este año. Entonces, ¿tú eres un líder en nosotros, esa zona? Yo soy un líder comunitario, soy de los derechos humanos. Pues Ahí está, mírenlo ahí. Él dice que Odilín quiere empoderarse de esa junta de vecinos. Odilín, que es la presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos. Eh, de todo San Francisco de Macorís. La ADP convoca marcha en San Francisco de Macorís y denuncia problemas en el almuerzo escolar. Adelante. Bueno, la realidad es que el año escolar 2019-2020 inició con serias deficiencias en lo que tiene que ver con eh, no solo la infraestructura de muchos centros que han tenido dificultades para iniciar clases y otros que la han comenzado en medio de las mismas dificultades, a partir de que los baños deteriorados, las realidades de su planta física, sino que también tenemos muchos centros educativos que no les llega el almuerzo eh, y como son de tan extendida, entonces tienen que despachar a las 12 del mediodía y no se está cumpliendo el horario completo. Entonces las autoridades educativas que se quejan tanto cuando la ADP, cuando los estudiantes, cuando los padres y madres nos quejamos y protestamos, deberían resolver esta situación. Eh, hay, por ejemplo, eh, más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís, en diferentes zonas, que están despachando a las 12 del mediodía, unos porque no tienen agua, que no llega por la llave para los baños, ...y no pueden estar hasta las 4 de la tarde con los estudiantes. Bueno señores, ahí está el anuncio formulado por la ADP. Miren, fue ultimado a tiros en el municipio de Tenares... ...un agente policial, según la información... ...en medio de un enfrentamiento con delincuentes. La noche de este pasado lunes ocurrió este lamentable acontecimiento... ...ahí está, se trata del agente Elvis Ramos, murió en el hecho. En el incidente también resultó herido otro agente policial, el cual se encuentra en estado delicado. Datos extraoficiales establecen que los agentes dieron persecución a los referidos asaltantes, atracadores, luego de que estos supuestamente perpetraran un asalto, valga redundancia, en dicho municipio o en el municipio de Salcedo, mejor dicho. El cuerpo sin vida de Elvis Ramo fue trasladado al hospital donde además también recibe atenciones el lesionado así que ahí está repito, ultimado a tiro el agente Elvis Ramos, escuchemos Bueno, pues, eh, lo que tenemos es que le estaban dando seguimiento a dos elementos que se habían sustraído un motor ahí en, en Tenares y habían entrado por este callejón que le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 Hay uno herido en un brazo, en el bro, en el hombro y en un brazo. Otro le vamos a dar seguimiento hasta la última consecuencia. ¿Hora del hecho? No, tengo alrededor de las, casi las siete y media de la noche. ¿Portaba chaleco el oficial? Sí, el salento? sí portaba chaleco. Sí, eh, Fue muerte por herida de arma de fuego orificio de entrada en el. Y orificio de salida en el emitoras izquierdo a nivel de tercer de cuarto espacio postales. a la llegada del, al hospital ya a la Elvis Ramos. Esta delincuencia está acabando. Porque ese era un policía por lo menos ejemplar, un muchacho jovencito, un, un, un militar que no se meta con nadie, que siempre iba recto. usted ve, no le gustaba lo mal hecho, pero siempre saludaba y le decía a cualquiera, Ey, ¿Cómo tú estás? Esto y esto? Entonces esta delincuencia hay que acabarla de una vez por todas. Bueno ahí está señores, se investiga entonces y la policía busca a quienes ultimaron al agente policial Elvis Ramos en Tenares. Recordarles que el agua número uno, la preferida por todos es agua randilar, 100% purificada por sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio y para que adquieran, miren esto. La número uno, tu botellita en esta fundita. Por tan solo 5 pesos la misma cantidad, bueno un poquito más que la que trae el pote que cuesta 10 pesos. Agua Randilán, la número uno. ¡Qué bueno! Señores, gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Francis Fulvio Carolina es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias. Blady, gracias, Vladimir. Por, eh, toda esta información. Señores. Feliz día, Vladi, feliz día. La... <coughs> ¿Qué vamos a hacer con Maduro? Tú sabes lo que es llevar ese pueblo al borde de una guerra. Primero civil, ahora con un país hermano. Y, y aliado entonces a las FAL, que repudiado Retorno. por gran parte del pueblo colombiano en alcanzar esa paz tan esperada, tan procurada y de la solución de conflicto de manera pacífica y que estos que dicen ser líderes de la FARC, se procuren elegir, elegir como candidato a la presidencia a ver si la alcanzan algo, porque democráticamente sería participar en unas elecciones libres bueno. pero causar esta tensión que ya hay muertes, hubo un alcalde que mataron, sí. un candidato a la alcaldía en Colombia. Y, y este caso de Colombia, ahora está Maduro, siempre está acusando al imperialismo, ahora dice que hay militares infiltrados para eh, alterar las señales de los radales. Oye, óyeme, hasta dónde va la psicosis Ay, okay. de Maduro. No sé. Bueno. Qué pena. Viniendo acá al plano local, eh, quiero resaltar esta información porque es un tema familiar de comportamiento, de esa formación en el hogar, de que nuestros jóvenes y ya como adultos llegan a un punto en que a veces sumergidos en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Diría doctor Fado, droga. Sí. Eh, cometen acciones o hacen de su día a día eh, eh, un, un daño tanto para sí mismo como para la sociedad. O sea, cuando nos caemos en este tipo de visos y llegamos al punto de afectar o entrar en disputas con familiares y, y a este punto lo más sagrado, que es para un hijo, un padre o viceversa, usted entender o estar siendo acusado todavía no se ha definido, eh, es simplemente la acusación, pero se entiende que este señor... Eh, intentó matar a su padre en Villarribas, ustedes llevar esto al plano familiar y decir que un padre en estos tiempos, que un hijo en estos tiempos intent intentando matar o que mate a su padre, debemos de abogar de que en la familia estas cosas no sucedan, es algo sagrado, vamos a respetarnos y vamos a hacer que los niños, que los adolescentes, logren tener un nivel de formación, hacer todo lo posible para que no caigan en el mundo de los vicios. Pues, por otra parte, 17 miembros del Comité Político generales sin tropas <risa> se van con Gonzalo. ¿Qué es lo que sucede? Eh, ese Comité Político, que ya no es ni político, ni partido, ni nada, sino una cosa nuestra <risa> Es una, un empolio económico. Y si ellos son generales sin tropas, son generales sin tropa todos los que están ahí. Porque tienen ahí 25 años, 20 años. Eh, ya la edad promedio está cercana a los 60 y pico de años. No le dan oportunidad prácticamente a nadie. Y ahí están enfilando porque es un mandato de... de el presidente Danilo Medina, que hay que apoyar a Gonzalo. Miren, y, se van, y van a aparecer otros, aunque Francis dice que es del otro lado que van, que no van de Gonzalo. No, eso, ellos se saben replegar y luego reunificar, pero la verdad que lo que está pasando en el PLD está creando tempestad en su propio éxito. El permanecer tantos años y este grupo convertirse en el grupo eh, el poder, el gobierno, el Estado, por encima del Estado está el Comité Central, eh, político. Pero ¿qué significa la reunión fuera del órgano de estos individuos que deben de, que ya no es Danilo el que estará en las elecciones, pulseando y apoyando? Se nota desde afuera el clamor y el pedido del propio presidente, a esos que tienen compromiso, mira, sacaron del caso de Hebrea al senador de Santiago, a Temito, a o no lo sacaron, lo tienen ahí en Estambul el porque ellos lo amenazan de vez en cuando, si se desalinean, lo jalan. Pero hay muchos nombres que ni siquiera lo llevaron. Bueno, el propio Gonzalo. <coughs> y el Gonzalo, después de la denuncia de Alicia Ortega, tampoco nadie ha, ha salido a a no. Sí, no no no ha fijado posición no ha fijado el posición, Ministerio Público entonces, tampoco le ha interesado en, en lo que sigue yo diría lo mismo que dijo Danilo ¿cuál corrupción? ¿cuál corrupción? yo diría ¿cuál Ministerio Público? Mira, ¿Cuál? ¿Cuál? Mira, ¿cuál? hay una frase que dice Gonzalo que hay que tomársela en cuenta el que dice que es lo mismo que Gonzalo es lo mismo que Danilo dice como político moderno, estableceré nuestra propia visión, no es Danilo, es él. ¿Y cuál es la visión de Gonzalo? ¿Ustedes la conocen? No, porque él dice que es lo mismo que Danilo, entonces no tiene una propia visión si él es... O sea... No, pero a mí me gusta lo que dice Navarro. Entonces, lo de Navarro es peor todavía. Eso, eso es lo que a mí me gusta. Lo de gusta. Navarro es peor, porque Navarro es más académico que Danilo y que el propio... Gonzalo, Gonzalo. Claro. Representa la eficiencia. Es decir, en las administraciones ineficaz públicas a todo incluyéndolo a él. En las administraciones públicas. Y yo me pregunto también, carajo, ¿y qué es lo que estamos haciendo con estos políticos sin sin orden y sin visión? Porque él que se perfilaba supuestamente y el gasto que ha tenido Llevar esa candidatura para morir en la orilla La de Andrés La de Andrés Navarro Sí, deja mucho que desear de él como figura política De que, o sea, una persona que estuvo haciendo un trabajo durante muchos meses Durante muchos meses Tiempo, dinero, energía Una imagen propiamente Como precandidato Y de buenas a primeras Ok, los números no te dan Vamos a suponer que sí, ciertamente sea así Que Gonzalo estuvo por encima de todos ellos Y por encima de Andrés Navarro Ahora bien, por lo menos tú dices, déjame guardar eh, la, la, forma, la forma, eh, déjame esperar unos días, analizar qué voy a hacer eh, con mi proyecto político, si voy a apoyar a, a este señor a Gonzalo, si voy a ponerme a hacer eh, otras cosas o hacer otros trabajos eh, en lo que sea o a lo interno del PLD. No, pero es como algo automático. <risa> El domingo se dan las informaciones que Rinto, ya todos sabíamos. Carolina. Y ayer lunes ya está ahí apoyándolo, diciendo como que no, o sea, no tengo nada en la mente, más que eh, si no voy yo, pues sí, tengo señor. que estar... O sea, es, es algo que tú, te, se te hace no, difícil pero de óyeme, digerir. ya tienen previos acuerdos, ya tienen para dónde van y qué van a hacer en el gobierno de ellos. Pero por ya Dios. ellos tienen esos acuerdos hechos. O sea, quiero ser presidente y al otro día ya te voy a apoyar. El acuerdo que hay. Carolina, es acuerdo, eso no es libre. No creo, así. Mira una cosa. Es acuerdo que hay. Pero de todas formas. Dios mío. Ya se repartieron el pastel cuando lo consigan. Ya, ya, Leonel, ellos tienen un Leonel Fernández arreglado. tiene dos millones de votos bien amarrado. Oh, yo iba que era de dólares. Y está demostrado que tiene el mejor discurso y competir a base de publicidad sin sin lo humano, sin la presencia de ese hombre de carne y hueso que deberá ocupar un cargo en, el, en el, el cargo más alto que tiene la República Dominicana o cualquier país y que no haya un dato de principio ni de ideal compitiendo en este momento que solamente haya muchos cuartos derrochado con un temístocle que admitió que ese dinero que él recibiera para el Estado, para, para el gobierno, para para la campaña y para el proceso de, de sostener el poder, un ¿Cómo se llama? Que está Radamés Segura, el llorón de Santiago. Mira Francis, yo te voy a ayudar con esto. Esta es la nómina. Del Ministerio de Obras Públicas. ¿En cuánto públicas? aumentó? No. En el mes que va sin él estar ahí. Solamente en el gobierno de Danilo la nómina del gobierno se ha multiplicado dos veces. Es decir, si eran 400, ahora son 800. Él renunció hace 26 días, pero sigue cobrando. Continúa. Continúa cobrando. Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, cobra 300 mil pesos. Renunció, Mándalo eh. ahí. renunció sí. hace 26 días, pero sigue cobrando. Entonces, ¿por qué no se ha sustituido Gonzalo Castillo? Para que Esas siga, recuerden que el, proyecto, o sea, de en, afaltado, ese el es, proyecto de afaltado, por lo que ellos dicen que tienen, que si yo, cuántos alcaldes a, la, a, ahora. a los pies, que si yo, cuántos. Sí, sí. Eh, ahora, mi pregunta es, ¿ese es el presidente que nosotros no merecemos? ¿Que viola la ley? ¿Que viola la constitución? Pero, ¿Que hace lo que quiera? Pero él es del gobierno que dijo que con un simple rumor, él ponía de patitas en la calle a ese funcionario. Pero es el mismo, y después Pedro. puso al mismo Montalvo a decir que se consideraran renunciantes lo que a la fecha de inicio de su gobierno, en noviembre 30, no presentaran sus respectivas eh, declaraciones. declaraciones juradas para entrar al gobierno. Es, creo, es, es que son un grupo de irresponsables eso, y, eso ahí, la, y ahí es que siempre ha ido mi discurso, o sea nosotros debemos de tener el nivel de conciencia para saber qué realmente es lo que nosotros necesitamos y merecemos que estén en esos puestos estos funcionarios, o sea una gente que incumple, que comete actos de ilegalidad, porque usted estar en un ministerio cobrando ya sin trabajar, ¿sí? habiendo, dejado, habiendo dejado su cargo, esto es irregular. Esto bueno. no es un acto honroso, Totalmente. usted está cometiendo actos que perjudican a la ciudadanía, a la que usted supuestamente dice que va a representar. Sí. Ante todo esto, eh, nosotros tenemos el mensaje que diera el señor Gonzalo... Eh, muy preparado, muy editado. O sea, eso parecía que estaba listo cuando lo diera el domingo a las 8 de la noche. Pero hasta en hasta las, en ese momento se ve la deficiencia de discurs, discursiva y de. Yo y lo de, que no de, entiendo es por qué le pusieron una camisa negra. No, porque él trata de ser sencillo. Si es la, sí, ahí es que si, voy. Si es la canción de Juanes. Sí. No, no. <risa> Mira, él, él trata en este discurso que, que es muy editado. <risa> Eh, pensé que lo iba a hacer de manera pública, vamos a decir, no tal vez en rueda de prensa, pero sí con el equipo, con la gente que le está apoyando. Eh, lo que hemos fue ¿te un discurso. En sí. Y lo grande de esto es que el resultado él no sabía. Sí, o sea, ante todo oh, esto se ah, nota que no hay emoción. Sí, sí. Se nota cuando que no hay dice, satisfacción cuando, cuando él dice. Me da la felicidad. La o sea, la felicidad, y tú no muestras el más mínimo nivel de sonrisa. Porque entre sabe entre que ni dio ninguna voluntad, sino no. que, que Pero, lo impusieron. O sea, esta manera lineal me da la felicidad de que el pueblo me haya elegido. ¿Se parece, o sea, qué felicidad. ¿Te parece esa? A aquella entrevista de Marlin? No, no, eso es demasiado comparado. No, no, no. No. Eh, no. Tiene, tiene un tanto de hipocresía, sí. sí. O a la canción parece? esta que se pegó una vez de la niña adolescente, ánimo, ánimo, ánimo, así parecía él. Ese es el candidato. Está igualito que la muchacha vender, de ánimo, ánimo. Y quiere vender la imagen ánimo, y quiere buscar ánimo. ese tipo de conexión con el pueblo, de que es un hombre eh, de eso, orígenes humildes. aquí tú le computas lo que yo voy a hacer. Ah, no, cuando se dice así que quiero una Jumbo. Ah, <risa> Miren, yo no me la sabía. eso me es quiero. un mal actor porque él está tratando en los lugares, parece que lo pusieron a... Sí. A sí. <risa> ah, antes, antes de irnos, quiero comentar la noticia eh, fatal ah, sí. de cómo murió este agente de la policía Mucho y otro servicio. herido. Ultimado a tiro en el servicio, persiguiendo. Lo que denota, Francis... Que la persona que ellos estaban persiguiendo Tienen experiencia militar ¿Por qué? Por la forma de lo disparar Lo están persiguiendo Y La persona que iban detrás Se meten a una calle angosta Estrecha Y ellos se reguardan en una esquina Y, lo y, y le hacen una emboscada Hacer emboscada Y disparar de la manera que dispararon ...denota experiencia militar... ...bueno nosotros... ...ayer yo decía tristeza? que... ...dentro de todo este mal que estamos sufriendo... ...saber de la opera... cómo opera el, la delincuencia... ...ya con una especie de tecnología para... ...que una, un gay, una puerta... ...no sea un obstáculo para ello entrar... ...y ahora ver... ...en el día de hoy... ...esta funesta noticia... ...de que uy, este joven cumpliendo con su deber, mueren en manos de desaprensivos que esperamos, tengan la astucia para lograrlo, pero que sean capturados, enjuiciados y condenados. La verdad que lo, lo hago con pesar y, y me duele mucho saber que delincuentes estén superando la efectividad de la policía por la forma como operan. ¿Qué se le podía pedir si a usted acechado sin saber que en ese lugar estaban cuando los perseguían? Pues la policía está de luz. Qué triste, muy Qué bien. pena, un muy joven y esperamos general que puedan que se investigue bien, cumplir con ese rol, que hay que perseguirlo, hay que atraparlo, que la comunidad coopere porque me imagino que operan en esa zona de Tenari y son conocidos. Conocen la zona. Porque se y, saben meter. a hacer emboscada no es para novatos. Mira, es muy penoso, muy triste que agentes caigan en la mano de la delincuencia. Y sobre todo cuando son agentes honestos, serios, como decían eh, algunos ciudadanos que lo conocían a este muchacho. Mira, Nosotros debemos... Eh... Que... ADP anuncia marcha, parece que no se resuelven los problemas del ADP, educación sigue siendo un problema Muy bien, vamos nosotros a recordarles a ustedes que LIR Comercial, LIR Comercial tiene todo para ti Y es que en L LIR Comercial es la tienda del hogar que usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales, modernos locales e importados así como escuchó hermosos accesorios y muebles para adornar su sala, así como también comedores tapizados, topes de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar te recuerdo que más de 34 sucursales a nivel nacional usted puede visitar L&R Comercial donde todos califican señores, aquí el agricultor, el, ag el ganadero, el dueño de finca, en fin, todo el mundo de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a un breve bloque. Usted mantenga la sintonía porque venimos con el tema central de esta mañana. Vamos a la pausa. Bueno, gracias eh, por esa importante entrevista y la verdad que tendremos que buscarle más tiempo para tratar con Pedro eh, aspectos que desde la visión de un economista referente a lo que es el costo y la, y la solución de energía para el desarrollo del país. Mira, este modelo económico es un modelo económico que ha demostrado que hay que cambiarlo. Porque es un modelo económico que se basa en empréstitos y mala calidad de la inversión, mala calidad de la inversión, invirtiéndose en cosas que no dan sus mejores frutos. Bueno. Por nuestra y, parte, Francis, y sobre todo eh, una, un esquema rentista para quienes totalmente. están operando. Y de ahí salen con simplemente cambio de estatus ellos. Sí. Y el pueblo nunca se refleja, hubo una buena pregunta, ¿Qué pasa? Que la economía que vivimos se dan altos números, pero no se refleja en el pueblo. No mejora la calidad No mejora de vida. la calidad de el vida. El índice de y, desarrollo humano en el suelo. Y fíjate algo, yo siempre he dicho, no significa calidad de vida tener dos pesos en los bolsillos. La calidad de vida es mucho más que el dinero en efectivo. Es que usted pueda salir sin miedo a la calle, llegar a su trabajo y regresar a su casa con la satisfacción... De deber cumplido Pero sin que alguien lo esté acechando Para quitarle los dos pesos Así. Es. Entonces, cuando usted tiene acceso A medios de, de necesidades Que usted tiene, por ejemplo Transporte, un transporte seguro Un transporte de buen precio Pero también que el salario sea Va equitativamente Equilibrado a lo que es la canasta Tú vas con mil pesos ahora Y, da, y, y te da deseo de llorar Ahora mismo Así es porque tú saber, y yo día, el otro día le dije, en esa fundita hay mil pesos. Entonces, va más allá de tener los dos pesos en los bolsillos, la calidad de vida. Pero sobre todo la seguridad. El índice de desarrollo humano se manifiesta, se, se demuestra que, eh, con condiciones de vida óptimas para uno desenvolverse. Correcto. Agua potable, hablan, vivienda, buena educación, Educación, salud. salud. Entonces, señores. Saludar al, vamos a dar acuse de recibo de estos eh, amigos televidentes, William Hernández, que nos manda y nos pide la una oración por nuestras eh, palabras de aliento para la profesora Violeta Pérez de Tejada, antigua alumna, hoy mi compañera de trabajo y coordinadora pedagógica en el Ponti Politécnico Vicente Aquino Santo, quien está atravesando por un momento muy difícil en su salud y deseamos que con una buena cadena, buena... Rezo, buen rezo, esté eh, cambiando su situación, caramba, pero ¿y qué pasa con Violeta, nuestra amiga nuestra, y esposa de nuestro amigo Rafael Lucas Tejada? Esperamos que se recupere, que tenga la mano de Dios, pase por, por su eh, situación y la sane. Manolo Geraldino, buenos días, si metieran en una licuadora a los cuatro partidos mayoritarios de la República Dominicana, sacarían puro desecho. PLD, PRM, Reformista, PRD. Dios mío, oh, Manolo, Manolo. Bájale algo, Manolo. Bueno, es todo por esto. Bájale día. algo, Manolo. Bájale <ríe> algo. Señores, vamos a continuar con la entrevista. Se la vamos a dejar, pero por nuestras partes decirles a ustedes hasta mañana en una cita nuevamente aquí en De Mañana. Disfrute y termine la entrevista con este economista, Franco Macorizano.